Ya te robaron el regalo. Ya no importa. importa. A, ver, a ver, ver, le voy a hablar a la policía. policía. Sí, por favor, venga. Una nos una robaron una una ropa, ropa, vamos, nuestro regalo. Buenas tardes. Yo, yo, soy Pepe Policía. Pepe Rito. A ver, dígame. ¿Quién le robó el regalo? Dígame. Pues dígame, ¿me sí. Ah, no me vas a decir. Ah, bueno, pues. Ya, no, no, no vamos a ayudar. No, no, no. Eh, no, no, no lo que hay. ¿Cómo me